Eh, soy Laura Vergara, presidenta de Convici. Me acompaña Nicola Schroeder, del Observatorio de la Globalización. Muchas gracias, Nicola. Eh, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Eh, os cuento la estructura de, de la jornada. Va a tener tres partes. En la primera voy a hacer un repaso de los hitos y pasos que hemos dado desde el ecosistema ciclista para incorporar la movilidad eh, ciclista y los proyectos que están vinculados a, a infraestructura y a desarrollo de la cultura ciclista en el marco de los fondos europeos. Después Nicola nos va a presentar una comparativa ¿no? de cuál es nuestra... Nuestro posicionamiento hasta ahora en el sector del, del transporte que me parece súper interesante y eh, tendremos ahí un, un breve espacio de tiempo para, para hacer preguntas o, o intervenciones que además podéis adelantarnos por el chat, así las podemos agrupar o contestaros por escrito o daros alguna referencia. Y una tercera parte en la que eh, voy a hacer un planteamiento ya de, de cuál es el potencial de los fondos estructurales, porque hasta ahora los fondos eh, europeos y todo lo que vemos en medios o, o lo que escuchamos, ¿no?, tiene, eh, está en el marco de un plan extraordinario, que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es un gran paquete económico eh, que se inyecta en, en la economía con, con unos principios eh, y que está generando una serie de convocatorias que deberán ser aplicadas eh, en torno a, a, al periodo 2021-2024. ¿vale? Pero eh, los fondos europeos en realidad tienen un, un periodo de 2021 a 2027 y están compuestos de ese plan y de los fondos estructurales. Entonces, en la última parte de la sesión veremos el potencial de esas convocatorias estructurales. Así que, bueno, con esto ya comienzo eh, a contaros cuándo iniciamos eh, nuestra actividad de seguimiento a estos fondos europeos ¿no? y, como os decía, a cumplir ese objetivo de eh, movilizar e incorporar la movilidad ciclista a, a los fondos europeos. En octubre de 2020 nos llega un, un, un amplio informe de la European Cyclists Federation que decidimos eh, traducir al castellano y generar nuestro propio eh, informe. Eh, este informe tiene eh, varias... Varias partes. ¿no? Por un lado están eh, los, los objetivos eh, políticos que marcó la Unión Europea, que ya estaban vinculados al sector de la bicicleta, ¿vale? Eh, en base a esos objetivos eh, políticos, que es una Europa más inteligente con innovación, digitalización, cambio industrial y apoyo a las pymes, ¿vale? en el que se promociona un modelo de sistema de transportes de movilidad activa, una Europa más verde, baja en carbono, en transición energética, energía renovable y lucha contra el cambio climático y un tercero que es una Europa más conectada con redes estratégicas de transporte y comunicación digital. En ese marco vemos cómo la planificación de medidas de apoyo al ciclismo, generar una colaboración público-social-privada eh, para generar proyectos y una previsión del impacto económico y generador de empleo a corto plazo y a largo de los proyectos ciclistas eh, en nuestro entorno tienen, tienen mucho potencial. ¿vale? Iniciamos un trabajo de identificación de agentes tanto de los agentes estatales, que son principalmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Ministerio de Transición eh, Ecológica. Por otro lado, está todo el eh, tejido social propio de Conbici, con sus grupos eh, locales, y todas las entidades con las que colaboramos del ecosistema, pues tanto la Asociación de Marcas de, de Bicicletas, Además agradezco a, a Jesús su, su presencia hoy aquí, la red de ciudades por la bicicleta, la mesa española ¿no? Todo, y el ecosistema de empresas que también colaboran con, con nosotras. Y por otro lado eh, empezamos a recopilar esos proyectos para promoción de de la bicicleta. Ese sería el, el segundo hito. ¿no? En esos proyectos nos damos cuenta de que la mayor parte de ellos son de tamaño más bien eh, pequeño o están muy centrados en la, el desarrollo de la infraestructura. Eh, de fondo se, se articula el decreto de regulación de, de los fondos europeos, comenzamos a colaborar con otras entidades a nivel eh, estatal y comienzan las menciones de interés. Eh, las menciones de interés son las convocatorias que los ministerios eh, articulan para ver qué proyectos hay en, en los ecosistemas. a, a este Al de, el Ministerio de Transportes presentamos una mención de interés de inversión de 6.834 millones de euros antes de 2024 para invertir en movilidad eh, ciclista. veis que las cifras que se están estimando ahora están muy por debajo de esa cifra. ¿no? La, la, la estimación también era muy, muy optimista. Está basada en un, en un informe de la red de Ciudades por la Bicicleta, que también aprovecho para darle eh, hacer un agradecimiento a Ruth por su presencia. Y eh, también en paralelo a este proceso, el 8 de junio de 2021, el Ministerio de Transportes en el Consejo de Ministros aprueba la estrategia estatal de la bicicleta, que es el marco para hacer todas estas políticas públicas ciclistas una realidad. Además, seguimos convocando al Grupo Interparlamentario por la Bicicleta para tener una mayor capacidad de cambios legislativos. Poco a poco se van concretando muchas de, de las convocatorias que tienen que ver con, con movilidad ciclista. Eh, todas ellas están recopiladas en nuestra web. Ahora os dejaré una serie de, de enlaces. Hemos detectado al menos una eh, que debería estar vinculada y que no lo ha estado. Son todas las que se promueven desde el Instituto de Diversificación eh, para la Eficiencia Energética y el IDAE. Eh, es decir, flotas, eh, las que tienen que ver con eficiencia energética en edificios, todas esas se olvidan de la movilidad ciclista. La buena noticia es que las convocatorias que tienen que ver con movilidad, sobre todo las de apoyo al, a los ayuntamientos y eh, también las que tienen que ver con eh, proyectos para municipios de reto demográfico, que son los que tienen menos de 5.000 habitantes, eh, todas ellas está incluida la, la movilidad ciclista. Luego destacan también las que están vinculadas al Ministerio de Industria en la parte de la Secretaría de Estado de Turismo. Eh, los planes de sostenibilidad turística tienen un gran componente ciclista. Eh, y en la convocatoria Experiencias, que está vinculada con generar experiencias eh, turísticas, también esperamos eh, un, un, muchas propuestas ciclistas y que sean financiadas. En ese marco de las ayudas para el desarrollo de zonas de bajas emisiones, el, el Ministerio eh, tiene dos, dos mecanismos. Uno es la transferencia directa de fondos a las comunidades autónomas, y ahí eh, los datos son muy buenos, de los 900 eh, millones, en torno al 30% se dedican a proyectos ciclistas. Y hoy hemos estado en la resolución de las ayudas para el desarrollo de zonas de bajas emisiones para ayuntamientos, y en torno al 40% de los 900 millones asignados se han dedicado a movilidad activa. Y además hay otro dato esperanzador, y es que de los proyectos que han quedado fuera de la convocatoria por falta de presupuesto, tan solo 8 millones están vinculados a proyectos ciclistas. Así que podríamos decir que de todos los proyectos ciclistas presentados, en torno al 90% eh, han obtenido financiación. Esta es la, la mejor convocatoria y la mejor noticia que tenemos en, en este marco, ¿no? que creo además que va a contrastar un poco con, con la presentación que nos va a hacer Nicola. Así que le, le doy paso para que nos cuentes cómo estamos situadas en el sector transportes. Eh, pues gracias, Laura. Eh, me sabe mal que siempre tengo que hacer como el papel de... Eh, eh, bueno, de no tan optimista haciendo análisis crítico, ¿no? En el ODG es como lo que, lo que conlleva eh, haciendo ese trabajo de investigación. Pues sí, si os parece, eh, comparto mi presentación. A ver. A ver si Laura me puedes confirmar. Sí, estamos viendo tu presentación. Ah, perfecto. Es una intervención ahora, hace unos 15 minutos y me... está estructurada en, en básicamente en tres ideas. Uno es volver a dar un poco el contexto de los fondos Next Generation EU, eh, la estrategia detrás. Luego ir también en términos igual un poco más generales y globales en el proceso en que momento estamos ahora liga con lo que acaba de mencionar Laura, ¿no? los diferentes momentos que había eh, de esta 2020, pero en qué momento estamos ahora. Y luego entro en lo que es el modelo de movilidad que se promueve y qué podemos esperar de ello. Vale, tema contextualiza. Eh, los fondos Next Generation EU. recordad de que es básicamente una respuesta de... O, bueno, es una respuesta a lo que es el contexto del COVID que cuando se anunció eh, la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, hubo como un momento de respuestas institucionales a lo que se puede englobar en los rescates del tejido productivo eh, brutales. ¿no? Se lanzó mil millones de euros a través de diferentes canales, a través de diferentes mecanismos y a través de diferentes instituciones europeas estatales eh, a lo que es el rescate del de, de, de tejido económico. El Next Generation EU lo cambia porque es la primera propuesta europea lanzada por la Comisión Europea de que una esa idea del de rescate o de respuesta necesaria a la emergencia económica que causa la pandemia con lo que es una idea de, re, de, bueno, de recuperar económicamente pero también de, de, de utilizar el momento de transformar la economía europea. ¿Y en qué base se quiere transformar? Pues la estrategia detrás de los fondos europeos es el Pacto Europeo Verde, que es el, bueno, en inglés, European Green Deal. ¿no? El documento de la estrategia ya existía en 2019, ¿no? se lanzó en 2000, eh, son 30 páginas, no es, una, no, no, no es un gran documento, pero sí que es bastante importante porque ya da los objetivos y el camino a donde quiere ir la Comisión Europea en los próximos años a lo que es lo que ellos consideran una transformación de la economía, hacia dónde pues hacia para cumplir con esos objetivos que se ponen de respuesta a la emergencia climática en básicamente la idea es bajamos las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, llegamos al net zero se llama, pero mientras tanto modernizamos la economía, nos ponemos más competitivo y eh, Em, invertimos en los sectores que hagan falta ¿no? pero sí que este pacto verde europeo no es eh, muy progresista ¿no? digamos eh, se, se alinea más con los pactos que, que van más en la línea yo diría que business as usual ¿no? de, de bueno, políticas industriales y moder de modernización pero alineado con las ideas neoliberales no se renuncia al crecimiento económico eso es Básicamente muy importante, ¿no? No se introduce ningún cambio estructural en el modelo, lo que tenemos ahora de producción y de consumo. Y como entonces llegamos al net zero, pues llegamos porque todo es posible gracias a las tecno nuevas tecnologías. En julio de 2020, tal como ya dijo Laura, entonces se prepara o se presenta, a Benona, el, el, esos fondos Next Generation EU, que en su momento se. Desde la Comisión Europea se, se, bueno, se hacen como un gran llamamiento diciendo que se va, se va a prestar y se va a dar dinero. Significa es una entrega de dinero a través de, de ayudas y subvenciones, 50%, y los otros 50% es entrega de préstamos a los Estados miembros, un total de 750.000 millones de euros, que en este momento fue bastante dinero. Ahora ya con los rescates que hubo ya vemos que ya no, ya no es tanto dinero, pero en este momento fue bastante dinero. ¿Y qué es? Dinero público europeo para invertir en la modernización de la economía, en la, en la transición verde y digital. Esto ahora a partir de ahora es como el, eh, el objetivo general detrás de estos fondos. ¿no? ¿Y qué significa verde y digital? Significa que el 37% se tiene que gastar de esas in inversiones, señor se tiene que gastar en proyectos alineados con los objetivos climáticos, 10% alineado con la biodiversidad, protección de biodiversidad, y 20% en la digitalización de la economía. Dentro de ese paquete Next de New, el más importante a nivel monetario, casi 90% de ello, es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que ahora en la presentación lo veis con MRR. ¿En qué momento estamos ahora? Pues hubo eh, el momento importante el año pasado, en junio, que era la aprobación de, del plan de transformación. Eh, pero, el plan de eh, transformación, eh, recuperación ahora, eh, y, y resiliencia, ahora seguro que es, como son tres palabras siempre se me, me lo mezcla, pero en corto España puede. ¿vale? que Esto fue como el plan que la, el, eh, el gobierno español tenía que entregar a la Comisión Europea para que se aprueban su parte que le toca del MRR, del mecanismo de recuperación y resiliencia, que en el, en el caso de le, del Estado español fueron en su momento casi 70.000 millones de euros en subvenciones. La parte de los 70.000 millones de euros en préstamos no se ha pedido el año pasado, pero se prevé pedirlo a la Comisión Europea este año. Y desde entonces hubo mucha, muchas reuniones entre la Comisión Europea y el gobierno eh, central porque no solo se trata de inversiones, sino también se trata de la financiación de reformas. Pero en, aquí no entro más, si luego hay algunas preguntas relacionadas con las reformas, eh, ya me lo podéis hacer las preguntas. Mientras tanto, también en todos esos eh, meses hubo la emisión de deuda, un nuevo esa una, es una, una nueva manera de financiación de la Unión Europea que se creó específicamente para poder financiar la recuperación. Significa que ahora la Unión Europea puede emitir deuda para financiar todo el paquete de Next Generation EU. Entonces va, yo creo que ya llevamos 66 millones de euros en, en, en deuda, significa que se vende los bonos en los mercados financieros a inversores. A través de los mercados financieros la Unión Europea recauda dinero a través de la deuda y lo reparte a los eh, Estados miembros. Eh, Punto para tener en cuenta para el futuro, estos eurobonos son eh, deuda mutualizada, significa que todos los estados miembros, los 27 que somos, eh, nos responsabilizamos ante los, los acreedores privados a devolverlo en cuando toca devolverlo en 15 a 30 años. Sí. Momento de reparto, estamos ahora. Estoy escuchando a alguien, ¿no? Sí, ¿están viendo? No. Igual yo creo que alguien tiene el micro encendido, ¿no? Le vas a dar en el Igual. Sí, Laura. No, men, Alcaraz tiene el, el micro encendido. Vale. Eh, pues gracias. Sí, gracias para silenciaros igual, si es posible. Perfecto. Muy bien. Entonces, estamos ahora mismo en el momento del reparto. Yo creo que Laura ya, ya, ya ha resumido bastante bien lo que significa eso, el reparto para lo que es la movilidad ciclista. Importante, yo ahora, y aquí entro y, y, igual más en una comparación más en cuantitativa. Lo que se refiere, Laura, es la columna más a la izquierda, que son las convocatorias de las ayudas y subvenciones y licitaciones que se lanzan desde los ministerios en una página web central no salen ahora ya ya han salido 800 cuando hice el resumen la última vez eh, eran todavía 600 entonces van saliendo cada día esas convocatorias públicas en al principio de febrero en unos tres, hace tres semanas se había ya lanzado convocatorias en un, con un total de 6.406 eh, millones de euros. ¿vale? También para tener como así una idea un poco de la magnitud de las convocatorias. Eso es una vía de reparto. La segunda vía de reparto es a través de los famosos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica en corto pertes, que son colaboraciones público-privadas privadas, grandes, ¿no? colaboraciones entre grandes empresas y pequeñas empresas y administraciones, donde básicamente la, la parte administrativa asume los riesgos y la parte privada ejecuta los dineros y se queda con los beneficios. Aquí importante, ya han salido, ya, ya se han aprobado cuatro de esos grandes proyectos tractores. El primero, y esto eh, relaciona mucho eh, con nuestro bebé, era... El PERTE del desarrollo del vehículo, vehículo eléctrico, con un total de 4.320 millones de euros en inversión pública, dinero público, que se invierte en lo que es el vehículo eléctrico. Luego tenemos el PERTE de la energía renovables, también pues, con una eh, cantidad bastante importante, bueno, casi 7.000 millones de euros. El PERTE agroalimentario mil millones de euros y el PERTE para la salud de vanguardia que llega, casi llega a los mil um, millones de euros. Ya veis al nivel de, de, de dinero a dónde va el dinero. Va a los grandes proyectos PERTE y no va a las grandes, eh, a las pequeñas convocatorias y licitaciones, lo que se podría pensar ya con los... 600, 700 que han salido, se podría pensar que es así, pero no, el dinero efectivamente va a acabar o se va a ejecutar mayoritariamente a través de estos percas, a través de estas colaboraciones público-privadas. Y luego hay unos entre 12 y 16% de ese mecanismo de recuperación, eh, de recuperación y resiliencia que se reparte a través de la conferencia sectorial liderada por la ministra de Hacienda a las comunidades autónomas. ¿Vale? Y ellos a la vez también tienen sus eh, convocatorias y ayudas en subvenciones, licitaciones que ellos también lanzan a través de sus canales. Arriba veis el React you, no entro aquí más, eso es otro mecanismo de Next generation, New, pero esto sí que es un mecanismo que está más directamente eh, gestionado y hay momentos, eh, hay poder de decisión en las comunidades autónomas, pero también lo dejo ahí, que eso es importante para la parte más de las reformas sociales y de salud. Y educación. Ya entramos aquí en la, en la última parte de, de, de la intervención, el modelo de movilidad en los fondos Next Generation EU. Eh, recordad el objetivo del Pacto Verde Europeo, ¿no? que básicamente está financiado por los fondos Next Generation EU. Se quiere a través de la transición ecológica o verde y digital. Eh, llega a la emoción neta de las casas de los efectos invernaderos en, en, en 2050. Esa idea de la, de la transición ecológica es central. Es central y en nuestro plan español, España puede básicamente, se basa en dos pilares, dos pilares extremadamente central, tanto en el plan español y también a dónde va el dinero, ¿no? que es la transición energética. Aquí va acabar la mayor parte del dinero y la, y la transición de la movilidad, efectivamente. Transición energética y transición de movilidad, además, están muy interrelacionadas. ¿Por qué? Porque la transición eh, de la movilidad va a requerir nuevas fuentes de energía, ya que la idea es alejarse de las fuentes de los combustibles fósiles, necesitaría electricidad, y la transición energética está ahora eh, eh, se lanzan las ideas de también alejarse de los combustibles fósiles y de poder proveer esta electricidad lo que se va a necesitar en el futuro, en esta nueva economía transformada. Importante, y esto creo que esto igual también, a ver si, si os parece lo que nosotros hemos visto desde el, el, el ODG, nosotros hemos, sí que hemos notado de que en, en todo lo que es el debate social, pero también específicamente institucional sobre la transición energética, sí se habla de energías renovables, de eficiencia energética, pero sí se habla de la reducción del consumo de energía a nivel institucional. Pero en lo que son las propuestas ahora mismo financiadas por los fondos, lo que es la transición de la movilidad, no vemos al nivel institucional que se habla en realidad de la reducción de la movilidad, sino que se habla bien bien de un cambio de modelo. ¿no? Un cambio de modelo se pasa de la, de la movilidad tradicional basada en los combustibles fósiles a, a la movilidad el, eh, electrificada. ¿no? Eh, pero no se cambia modelos. Un cambio de modelo, por ejemplo, podría ser ¿no? poner énfasis en un modelo ciclista o en otro tipo de movilidad basada más en compartiendo coches, en modelos de, de movilidad comunitarios, etc. Aplicándolo aún más a lo que es el Plan España Puede, lo que es la estrategia detrás del mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? vemos que la movilidad tiene como dos componentes muy importantes, donde, eh, donde se explican las inversiones y las reformas relacionadas con la movilidad. Componente uno, el Plan de Choques de Movilidad Sostenible, que responde, a lo que es el objetivo de la transición energética, diciendo que aquí todo lo que vamos a hacer contribuye un 40% a lo que es eh, los objetivos climáticos. ¿no? ¿Y cómo lo hacemos en este componente? Pues promoviendo el vehículo eléctrico, desplegamos eh, infraestructuras de recargas enormes y hacemos planes de electrificación de la movilidad urbana, transporte urbano, municipal, etc. En el componente 6 también sale movilidad eh, en primer lugar es la movilidad sostenible, segura y conectada. Aquí también se quiere llegar a 40 por eh, ese Responde al 40 de cumplir también los objetivos de, de climáticos y cómo se quiere hacer. Pues aquí modernizando, digitalizando y construyendo nuevas redes ferroviarias que sea mejor conectado con los corredores europeos, etcétera. Y en el plan total, efectivamente, la mayoría de las inversiones va a la movilidad. De, estos, de esos grandes rasgos de movilidad, ¿no? de esos grandes rasgos de la transición movilidad, es el primer componente que recibe casi unos 13, en teoría, unos 13 mil millones de euros. Entonces, sí que tiene un, un, un... La idea de la movilidad tiene como un, un pilar esencial en el plan de España Puede, y aquí me permito ahora salir un poco, coger la lupa y tener como una evaluación igual, una visión un poco más, aún más global sobre qué en realidad, in, in, cuáles son los impactos de esta apuesta a la, a la movilidad eléctrica del, del coche eléctrico, ¿no? Porque la transición del modelo de movilidad hacia el vehículo eléctrico está marcado en un contexto de crecimiento del sector de automoción, básicamente, ¿no? Pero esto conllevaría a un aumento muy significativo de la minería de los minerales críticos. Como igual ya sabéis el coche eléctrico requiere grandísimas cantidades de minerales, muchísimos que un, co que un coche convencional necesita copper, litio, níquel, magnesium, necesita 66 kilogramos de grafite solo un coche eléctrico. Si ahora pensamos, o cómo se argumenta ¿no? que esto sí es sostenible, este modelo de movilidad eh, del coche eléctrico, pues se argumenta de que en realidad se plantea que el, el crecimiento de la demanda de los coches aumentará. ¿no? Se piensa, bueno, si, si, si cogemos los, los años de 2009, eh, pero de 2005-2015, que hubo un crecimiento de, de la demanda por los coches de un 3,7%, eh, ¿no? Pues si proyectamos esto si en 2050, pues ¿qué pasa? Pues la gente va a comprar muchísimos coches, ¿no? Eh, esto es la previsión de la demanda. La idea es, no, no, la gente sigue comprando con la misma cantidad eh, eh, que utilizado, pues más coches, pero que sean eléctricos. Incluso el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que forma parte ¿no? de las estrategias, de los componentes de movilidad en el Plan España puede? Eh, yo creo que este dato es súper claro y con esto ya, ya, ya, ya voy acabando mi intervención. ¿no? Súper claro que prevé que hasta 2030 que se podrá aumentar la compra del coche eléctrico un 26%, que eso significa que se tendrá que eh, producir 5 millones de vehículos eléctricos eh, para 2030 que esto, hicimos si el cálculo, significa solo para el litio que necesitaríamos 4.500 toneladas de litio, que es un 5% de todo el mercado global de litio. España necesita captar el 5% de todo el mercado global de litio para poder llegar a esas previsiones de crecimiento en la movilidad eh, del vehículo eléctrico, donde efectivamente en el mercado global compite con las grandes Potencias mundiales, ¿no? Entonces, la proyección de las políticas a nivel global choca absolutamente con los límites biofísicos. No existen suficientes materiales para poner en marcha estas para esta, esta transición tal como está planteado. Y con esto, y con este plan que nosotros desde el norte global, en realidad, y desde España, desde Europa, estamos eh, ahora siguiendo esa idea del crecimiento económico basada, pero en las renovables y en el consumo eléctrico, ¿no? Eh, tienes graves impactos en los, eh, en los países del sur global. Eh, llevará a muchísimo más conflictos, eh, impactos negativos sobre los territorios donde se extraen los minerales, ¿no? Veis aquí. Eh, un, un mapa de Icholt, un, un proyecto de la de la Universidad de Ixolt. 2.700 conflictos socioambientales a nivel global ya son eh, ya, ya, ya están en marcha, esos son los que están como eh, incluidos en este mapa de los cuales 570 ya ya se relacionan con la minería. La idea Digamos, la previsión entonces es que es imposible que estos datos no aumenten. Veis una foto aquí, extracción de cobalto en, en, en la República Democrática del Congo, que es el país donde más cobalto existe hoy en día, extracción de litio en Bolivia, extracción de níquel en Indonesia. Y con esa idea, porque sí que me gustaría acabar con una idea positiva, yo creo que sí que la lucha para un modelo de movilidad ciclista y también vuestra lucha de financiación pública, eh, yo la valoro muy positivo, yo creo que es absolutamente necesaria porque va muchísimo más allá de, de reclamar una vida sostenible, una vida sana y un entorno ur ur urbano también saludable, ¿no? Porque en realidad se alinea mucho con, con, con una lucha para un modelo de movilidad que no tenga tantos impactos al sud global y a otros territorios y que es una lucha, entonces, es, bueno, es una lucha para una transición relacionada con una movilidad eh, mucho más alineada con una perspectiva de justicia global. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicola por plantearnos, ¿no? Tanto ese marco general como esa visión tan realista de, de lo que ocurre, ¿no? Y ahí eh, también han, han hecho una pregunta en el chat, ¿no? Si es que nadie en Europa se da cuenta que no hay cobre para electrificar todas las calles de, de Europa con puntos de recarga de coches eléctricos, lo mismo podríamos decir del litio, ¿no? Y, y ahí, bueno, mmm, si hablamos de la teoría, ¿no? si hablamos de la hora de definir los objetivos, de definir el, el Fit 55, que es eh, otro plan un poquito eh, posterior, ¿no? que, que sí que habla de descarbonizar más del 50% de, de la economía, eh, bueno, parece que sí, que se empiezan a dar cuenta pero, sin embargo, los mecanismos y la, todo lo, lo, el desarrollo posterior ¿no? No, no concuerda. Voy a hacer eh, un comentario sobre todas las cosas que ha hecho Nicola y doy paso a, a, la, a la pregunta que hay en el chat. Eh, hay una herramienta que son las etiquetas verdes a los proyectos ¿no? y, y están eh, clasificadas. entonces Cada proyecto que asignan en las convocatorias... Eh, tienen que valorar los proyectos ciclistas son 100% etiqueta verde entonces nos necesitan para cumplir en la cuota general de, eh, de Green Tap o de, o de esa etiqueta verde dentro de las asignaciones globales del, del plan de, de transición. Luego, otro elemento muy interesante es que eh, a nivel europeo ya están vinculando la bicicleta al concepto de eficiencia energética. En las directrices eh, eh, energy Efficient First o eficiencia energética primero, tanto el cambio modal, ¿no? el dejar de utilizar el coche, no, no transformar la tecnología, sino transformar eh, la movilidad en coche a movilidad activa o a movilidad en transporte público, ya es una medida de eficiencia energética eh, considerada por la Unión Europea y también los aparcamientos de bicicleta son una medida de eficiencia energética, entonces en ese sentido estamos alineadas con esa, con esa percepción. Hay una pregunta para Nicola, bueno te agradecen la, la intervención, no sé Belén si la quieres formular, eh, puedes abrir el micro o, o la leo. Yo igual. Sí. Vale, si nos puedes indicar países en los que se están realizando esa transición, no con, con, con potenciando ese cambio modal o en concreto la movilidad ciclista. Yo primero, como somos en realidad un grupo pequeño, si, si los que no están... Es, es, bueno, Está grabando la sesión, entonces, quien no quiere salir en la grabación, obviamente que no encendéis la cámara, pero para todos los temas si podéis encender la cámara, para mí es mucho más eh, íntimo viendo eh, vuestras caras. Claro, perdón, no he intervenido, pero un placer escucharte, no quiero hablar demasiado porque lo interesante es que hables tú. Entonces, pues bueno, si nos puedes contar cómo otros países europeos o sea, sí que compensan un poco más el cambio de hábito y la transformación real de la movilidad y de la economía. Muy um, bien, aunque solo sea para luego buscar nosotros, no sé, cosa, si, si, si tú controlas, si tienes que buscar... ¿no? Primero, sí, primero, yo diría directamente a tu, a tu pregunta no puedo responder porque no soy experta en movilidad ciclista, entonces no sé en detalle cuál proyecto se presentan ahora en los otros países europeos, pero os puedo decir con el trabajo dentro de las redes europeas que estamos actualizando sobre el seguimiento de los proyectos en general, sobrende de que en toda Europa el plan España pueda ser como evaluado uno de los más progresistas verdes feministas que se puede imaginar entonces yo no sé si es porque igual los otros planes están mucho más peores que el nuestro pero esto es Ahora la evaluación por parte de la Comisión Europea, pero también por otros expertos a nivel europeo, es esta, de que el Plan España puede es extremadamente progresista ¿no? en todos los niveles sociales, ambientales, etc. Eh, choca mucho porque luego sí es verdad en esos espacios europeos cuando saco ejemplos, pues ya es otra cosa, ¿no? que una cosa es lo que se vende y luego otra cosa es lo que final, finalmente se financia a través de los proyectos aprobados. Eh, al nivel ciclista, yo ahora mismo no te puedo decir ninguna estrategia de otros planes nacionales dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. Yo supongo que Laura, igual aquí la experta, oh, sois vosotros en realidad, ¿no? Sí, bueno, eh, o sea, yo, eh, hay dos herramientas. Una es el, el informe de la ECF, ahí hay varios ejemplos. Uno, de hecho, es la red ciclista de la ciudad de Valencia eh, y otro es eh, una estrategia en Polonia. Hay varios ejemplos. Pero después también la ECF hizo, realizó una, bueno, una primera valoración del papel que habían tenido en los fondos. Entonces lo busco ahora eh, durante la siguiente pregunta y si no, dejaremos todos los enlaces que se incluyan en el chat en, cuando colguemos el vídeo en, en YouTube, ¿vale? y ahí hay, hay más ejemplos. El último plan europeo que hemos conocido que, que tiene mejor pinta, yo destacaría dos. Uno es el alemán, que tiene unos objetivos operativos muy concretos, y por lo tanto es previsible que con un plan tan concreto eh, la transferencia de ese plan a las convocatorias de fondos europeos pueda ser más directa de lo que ha sido aquí. Eh, destacaría también a Francia, que incluso antes de recibir los fondos europeos, a través de los presupuestos generales del Estado, ha sido capaz de empujar su estrategia y de posicionarse en sectores como el cicloturismo. Y voy a poner un tercero, eh, no, no europeo, o sea, un, un país que no va a recibir esos fondos, pero que ha estado muy vinculado a Europa, no y es eh, Reino Unido. Reino Unido eh, lo que ha hecho ha sido anunciar una gran inversión de más de 2.000 millones de euros en, lo, en un plazo muy corto de tiempo, y además eh, con otro elemento, y es que todos esos países están transformando sus capitales en sus capitales ocurren cosas. ¿no? Y, y aquí todas esas, eh, todas esas administraciones estatales ven cómo se transforma todo el, todo el entorno, ¿no? todo lo local, eh, lo regional, con las regiones muy implicadas también, y sin embargo nuestra capital sigue sin eh, reformarse. Y eso es, ese es uno de, de, de los problemas que nosotras eh, detectamos. No sé si hay más preguntas. Pilar, que has encendido la cámara, ¿quieres eh, intervenir? Vale, Pedro. ¿Se me oye, no? Sí. Sí, bueno, pues yo, la verdad, Laura, seguro que tú lo sabías, pero vamos, bueno, yo me ha encantado ver la noticia que ha sacado Iambe diciendo que. Que, que había como presupuestado dinero para construir infraestructura, que al fin y al cabo, yo que vivo en Madrid, pues claro, sufrimos la, la cadencia de esas, de esas infraestructuras. Yo he visto esa noticia y la verdad es que es, parece ilusionante, ¿no? No sé qué, qué dinero, porque él habla de, se habla de mil kilómetros, de, no de dinero, pero bueno, algo, algo se mueve. No, sí, no. son en torno a 400 millones lo que se ha movilizado en esa convocatoria, pero esos 400 millones eh, son para movilidad ciclo-peatonal. Eh, hoy, hoy se ha publicado el listado definitivo, la resolución, entonces en, en esa resolución podéis buscar por localidad qué proyectos eh, van a ser ejecutados y cuáles no, con el título del proyecto. Gris, ¿Qué está... nos faltará? La última fase, que es analizar ¿no? la ejecución de esos proyectos. Sí, no, sí que si nos podéis facilitar, es, es, yo no, no sé si es que ha salido también publicado y hoy en día no leemos tanto y al final no nos concentramos en nada, pues lo mismo estaba acordado en la web y yo no lo he visto. Pero uh -huh. bueno, si nos podéis facilitar eso por saber si en verdad, por ejemplo, la Junta de Madrid... Eh, otra, ese dinero, porque sería absurdo renunciar. Luego, a ello. luego lo, lo, lo comparto y busco el dato de Madrid eh, mientras eh, si, hay, si hay otra intervención. Vale, si no, eh, lo, lo haré al final, ¿sí, Pilar? Eh, si no, le iba a decir eh, al compañero que sí, que hoy ha salido justamente publicado de los fondos Next Generation, cuáles son las ayudas que se van a dar. La verdad es que yo lo he estado viendo esta mañana y, y hay muchísimo carril bici, muchísimo apoyo a la bici, muchísima aparcabicis, esa infraestructura que hace falta para que realmente la gente vaya por el carril bici. Yo felicitaría a Nicolás porque la verdad es que eh, le has hecho una exposición muy clara y comparto absolutamente la idea de: hombre, si cambiamos el combustible y seguimos utilizando el coche y seguimos todos, eh, a lo mejor contaminamos un poco menos, pero al final no contaminaremos en CO2, no contaminaremos en, en, un, en un tipo de, de contaminación, pero lo haremos en otra. Realmente es, eh, hay que ir hacia otra modalidad de, de movilidad mucho más sostenible, mucho más saludable y ahí. Yo creo que lo que nos falta en España y sí que hay en otros países es realmente esa infraestructura para que la gente pueda con bicicleta ir a un sitio, no con bicicleta ir eh, un trocito de calle y luego ya aquí la meto en el coche y hasta el próximo fin de semana que vuelvo y doy la vueltecita al parque. Entonces, eh, y en esa lista, si veis, en Madrid han dado muchos, muchas ayudas, eh, han dado, bueno, en todo, eh. la verdad es que yo creo que, que ha estado muy bien. Está muy bien y, y en gran medida son para las bicis, aparcabicis y también para las zonas de bajas emisiones que a fin de cuentas también están muy relacionadas con las bicis y con esta movilidad mucho más sostenible y mucho más saludable. Bueno, era un poco nada más eso, deciros que si no lo tenéis os lo puedo pasar. Pero he visto que ya lo tenía Laura, ¿no? Sí, bueno, pero si, si lo puedes pasar, eh, que yo ahora si no, eso lo, lo pondremos seguro, ¿eh? lo que estoy viendo es que en el sí vale, está la red ciclista fase 2 por valor de unos 7 millones y medio eh, lo que nadie sabe es dónde está la fase 1 de la red ciclista de Madrid <risa> pero, pero bueno eso entiendo que, que, hará, que hará avanzar eh, y, y bueno hay una, la lista es muy larga eh, como os he comentado eso en torno a 400 millones están dedicados a movilidad eh, activa y ya haremos un, en los próximos días eh, colgaremos un análisis más detallado de esas ciudades y sobre todo facilitaremos a todos los grupos de conbici esa, esa orden de resolución para que podáis analizar y contrastar con vuestros ayuntamientos. Sobre todo, no tanto por lo que han ganado en esta convocatoria, sino porque antes de verano está previsto que se emita la segunda convocatoria para los ayuntamientos, eh, fundamentada en las mismas bases. entonces eh, ¿A qué aspiramos en esa segunda convocatoria? Aspiramos primero a que se financien los proyectos que en esta han quedado fuera, por falta de presupuesto. Los ayuntamientos podían presentar a esta eh, convocatoria dos proyectos, un proyecto A y un proyecto B. ¿vale? Muchos de los ayuntamientos que dejaron en el proyecto B eh, proyectos vinculados a la movilidad ciclista, por lo tanto no dentro de sus prioridades de financiación, han quedado fuera. Eh, esos, debemos hacer palanca para que esos ayuntamientos prioricen ese proyecto puesto que ya está valorado y ya sabemos que podría o tiene la capacidad de ser financiado con esa convocatoria ¿no? y en segundo lugar de aquellos que no, que no han presentado o que han presentado proyectos eh, pequeños que eh, aumenten la, el porcentaje ¿no? o la ambición de sus proyectos ciclistas Fundamentalmente en que se basan en infraestructuras, en el caso de, de esta convocatoria, pero bueno, ya hemos visto que en los nombres de los proyectos que hay otros que están financiando en esta convocatoria el diseño de un plan director de la bicicleta, eh, no solo nueva infraestructura, sino pensando en conectar las redes ya existentes en, en las ciudades y eh, también en redimensionar esas redes al entorno eh, interurbano, eh, como en el radio de unos tren, de, eh, en torno a 30 o 50 kilómetros eh, desde el centro de las ciudades. ¿vale? Entonces, esa segunda convocatoria que está prevista para eh, antes de verano, insisto, con una partida de 500 millones de euros, es muy importante que esté en las agendas de todos los departamentos de transporte de las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, pero no solo, pueden ser agrupaciones de ayuntamientos que sumen más de 20.000 habitantes, consorcios de transporte u otras entidades eh, vinculadas y que tengan esos proyectos como prioritarios para presentar a esa convocatoria. ¿vale? Entonces, las buenas noticias de esta las tenemos que trasladar a la, a la próxima convocatoria. Eso me parece fundamental. Y ahí los ayuntamientos tienen ese rol de, de compromiso y de presentación y desde el tejido social tenemos el compromiso de facilitar esta información, de proponer esos proyectos. Luego os pondré el ejemplo de la red integral ciclista de Aranjuez, que desde el grupo local eh, ciclista plantearon tanto al, al equipo de, de gobierno como al resto de grupos municipales, que ya han aprobado tanto ese plan de, de red integral de infraestructura ciclista para Aranjuez como el compromiso de aprovechar el marco de los fondos europeos para ejecutarla antes de 2027. Creo que unir esas dos cosas, eh, los, la oportunidad de los fondos eh, con la urgencia o la efectividad que va a tener el desarrollo de esas infraestructuras en un plazo de tiempo corto son dos elementos importantes y que además eh, se dan ahora, ¿no? Estamos alineados con los objetivos, eh, tenemos la oportunidad de financiación y debemos tener los proyectos preparados. En esta convocatoria se, se pone en... Laura. Un acelerón, pensar... Eh, Precimos un momento, los... Laura. Ah... Disculpar si la, ha sido la conexión a internet. Bueno, decía que es un momento único. Eh, debemos presentar y preparar los proyectos, eh, acelerar su ejecución mediante estos eh, mecanismos de, de financiación y hacerlos realidad antes de 2027. No sé si hay alguna intervención más. He visto Pilar que has colgado la, la resolución. Muchas gracias toda la información en, los, en, en el texto de, de YouTube cuando colgamos el vídeo y si no hay más intervenciones consuelo no vale pues eh, pero eh, si sí, nos alegramos de, de veros eh, de teneros ahí porque eh, esto a, ayuda a, a interactuar entonces eh, si queréis Paso a la última parte de, de la sesión y después tendremos otro espacio para, para preguntas o para, o para interactuar. ¿vale? Eh, ya, como hemos dicho al principio, el periodo de estos fondos europeos es 2021-2027 y eh, además de este plan extraordinario que tantas pasiones levanta, eh, tenemos los fondos estructurales. Llamamos fondos estructurales a lo que hasta ahora llamábamos fondos europeos. Eh, FEDER, POCTEFA, EDUCI, ¿vale? tienen diferentes eh, nombres cada, cada programa, y luego cada programa tiene su propio reglamento y sus propias convocatorias. Eh, estos fondos europeos es algo que las administraciones públicas, tanto regionales como locales, están muy acostumbradas a, a gestionar y que quizá dentro del, del tejido eh, social ciclista, eh, o al menos hasta donde nosotras eh, hemos eh, valorado con, con otras organizaciones, no estamos tan familiarizadas. El informe de la ECF hizo un análisis muy intenso de las oportunidades que, que genera. ¿no? Y es que ya hemos visto que estamos alineadas con los objetivos políticos. Además, eh, que invertir en movilidad ciclista y en infraestructura ciclista tiene, primero, un coste, eh, una relación coste-beneficio para la salud positiva, siempre. Y que además tiene unos beneficios generales, no solo para las personas que utilizamos la infraestructura, sino para la calidad del aire, para la salud y para la interacción, para la reducción de accidentabilidad la reducción del impacto eh, ambiental del suelo, de conservación del, del agua, que eso, es, que eso beneficia al conjunto de, de la ciudadanía. Y además, que es una herramienta útil para enfrentarnos a los retos económicos, ambientales, sociales y culturales de la crisis, ¿no? del contexto de crisis eh, sanitaria, social, económica eh, y ambiental en la, que, en la que vivimos. En este contexto, desde Convici eh, vamos a ofrecer durante este año una herramienta más que refuerza esto, que es un informe del impacto de la bicicleta que será financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la implantación de esa Agenda 2030 y en la que analizaremos cuál es el impacto eh, desde esas tres perspectivas, ambiental, social y económica, para justificar estas políticas públicas. Eh, empezaremos a trabajar en abril, además esperamos que tenga un proceso eh, de convocatorias y de participación amplio, y será eh, presentado, al menos eh, en, en, en borrador, en octubre en el marco del eh, Congreso Nacional de Medio Ambiente, ¿vale? en, el, en el CONAMA. Entonces... Eh, con todos esos eh, elementos y con la reserva de, los, eh, de, los, de, de las diferentes eh, fuentes de fondos europeos que ha planteado Europa, por para objetivos climáticos, recordad que nuestra etiqueta de movilidad ciclista es 100% verde, por lo tanto aportamos el 100% de la inversión pública a esos objetivos climáticos, en, en los fondos FEDER, es del 30% y en los fondos de cohesión de hasta el 37%. Incluso es probable, estos datos son de 2021, que en el marco del, del acuerdo FIT55, eh, estos objetivos climáticos tiendan a aumentarse hasta en torno al, al 50%. Entonces, eh, la estimación es que eh, hasta ahora la, la cofinanciación siempre era reducida y ahora eh, haya países que puedan recibir hasta el 85% de cofinanciación de sus proyectos lo cual es una buena noticia y eh, también había una previsión en el anterior periodo de inversión en ciudades del 5% y ahora mismo la previsión de inversión en ciudades que son las que más están invirtiendo en bicicleta es del 8% eh, el monto total sería, eh, estaría entre los 200 y los 360 millones de euros eh, o sea, esas son las grandes cifras vale pero ahora vamos al proceso ¿qué tiene que, qué tiene que pasar? para que eh, podamos realizar proyectos ciclistas con esos fondos estructurales. Cada uno de esos fondos, bueno, los fondos estructurales en sí, desarrollan un reglamento europeo. ¿vale? De ese reglamento europeo son las normas del juego para los acuerdos de asociación que son los acuerdos que establece la Comisión, la Comisión Europea con cada uno de los países miembro para, la, eh, para el desarrollo de los programas operativos. O sea, y dicen, vale, para, para este país va a haber eh, tantos millones y las condiciones de ejecución son estas, ¿vale? Y firman el acuerdo de asociación. Después cada país tiene que desarrollar los programas operativos, están previstos más de 200, vale, también para que os hagáis una idea del de, eh, esfuerzo de seguimiento de todos estos procesos. Unos 200 programas operativos vale, que vienen a definir las eh, condiciones de las convocatorias y después con esos programas operativos y de desarrollo rural se desarrollan miles de convocatorias. Convocatorias que ya establecen las condiciones concretas que deben cumplir los proyectos para eh, su ejecución y su financiación. Eh, en España la previsión es que eh, menciones explícitas que, que estén vinculadas a la movilidad sostenible y por lo tanto a la movilidad ciclista son unos 135 millones. Unas implícitas, es decir, que de alguna forma se mencione la movilidad o algo vinculado, unos 96 millones, y de forma indirecta, es decir, algo que podamos decir eficiencia energética, y lo vinculamos, unos eh, 15, un total de unos 250 millones de, de euros, ¿vale? Solo en estos dos fondos, en FEDER y en fondos de, de cohesión. Y ahí. Eh, ...nuestras administraciones públicas y nosotras desde el tejido social tenemos que tener muy bien definidas cuáles son las necesidades de inversión. Necesitamos la infraestructura, la infraestructura no solo eh, serán eh, carriles bici, también necesitaremos aparcamientos, también necesitaremos iluminación en algunos entornos, necesitaremos procesos de mantenimiento, necesitaremos conectar nuestras ciudades con su entorno... ¿No? Necesitaremos espacios de estancia, eh, procesos de recuperación, por ejemplo, de infraestructura ferroviaria. ¿no? Como, ¿Cuáles son las necesidades que tiene cada, cada nivel eh, de administración? Que sean distintos a nivel local que a nivel eh, regional. Salud, Nicola. <ríe> eh, y en eso sí creo que desde el tejido social tenemos que un, gran, un gran papel y eh, después tendremos que ver qué hay en nuestro entorno, ¿no? qué documentos programáticos han desarrollado las administraciones públicas que nos sirvan como palanca para decirles es que si vuestro compromiso es la estrategia estatal de la bicicleta, si vuestro compromiso es la estrategia regional de la bicicleta, o eh, vuestro compromiso es la, la sección de movilidad ciclista del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, o el compromiso con la Agenda Urbana Española, ¿no? eh, ¿eso en qué se traducen proyectos? ¿no? Y ahí tenéis en la guía de la Federación Europea ejemplos de buenas prácticas y de proyectos, como os comentaba antes, la infraestructura ciclista de, de Valencia, que fundamentalmente se desarrolló eh, con fondos europeos, según el informe de la ECF, eh, y la, la red integral ciclista de, de Aranjuez, que ha unido esos dos compromisos, ¿no? el desarrollo de la red en un plazo breve y esos mecanismos de, de financiación. Y esa es la propuesta ¿no? de, de actuación. Vamos a crear alianza. Eh, vamos a seguir participando y generando propuestas de proyectos en todos los niveles eh, de la administración. Si eres una administración local, búscanos, busca al grupo ciclista que pueda detectar contigo cuáles son sus necesidades, eh, busca en Conbici eh, la referencia de cuáles son las próximas convocatorias ¿no? o, o en qué marco eh, estratégico Puede encajar mejor el proyecto concreto que quieres eh, desarrollar. Busca las empresas que te van a facilitar eh, los servicios que necesitas pues, para instalar un aparcamiento seguro o para desarrollar un proceso de consultoría especializado. Eh, y si eres una administración regional o nacional... Que Tienes mucho que decir en la definición de estos, eh, de estos programas y de estas convocatorias. Ten en cuenta el nivel de alineación que tenemos con los objetivos. Ten en cuenta que a la hora de eh, realizar las convocatorias una mención explícita a la movilidad ciclista o incluso una convocatoria exclusiva dirigida a potenciar la movilidad ciclista o la infraestructura o lo que en cada sector eh, se desarrolle sería, eh, es, es importante y además eh, que lo que les estamos pidiendo es una mayor ambición climática. Es decir, que si la Unión Europea marca entre el 30 y el 50% de etiqueta verde o de ambición climática o de objetivos climáticos, eh, eso es el mínimo, ¿vale? Porque lo contrario es decir que estamos permitiendo que en torno al 70 o el 50% de, de los proyectos que están financiando no tengan que cumplir objetivo climático, que solo tengan que cumplir eh, la directriz de no daño significativo. Eh, y, y es gravísimo decir eso, ¿no? Es muy bonito decir, reservamos esto para objetivos climáticos, pero es muy feo decir que estamos gastando el 70% en proyectos que lo de que no generan un daño significativo pues es relativo, ¿no? O, o realmente están afectando al, al planteamiento que hacía Nicola. Y es que estamos transformando tecnologías dentro del sector, digitalizando el sector, y lo que necesitamos es activar y cambiar el modelo de, de transporte. Entonces, bueno, esas son las tres eh, propuestas de, de actuación para estos tres eh, elementos el ecosistema ciclista, las administraciones locales y, y regionales y las administraciones nacionales. Y con esto, si os parece, pasamos al, al último espacio de, de interacción, ruegos, preguntas... Nicolás. Oh. Sí, no. Nicolás, ¿y después Consuelo? Eh, no, adelante, Consuelo, que yo tengo una pregunta más, más allá. A ver, bueno, buenas, buenas tardes. Yo soy Consuelo Iriarte, soy la responsable de la Oficina Verde de la Universidad de Juan Carlos, ¿vale? Y en realidad. Eh, bueno, me ha encantado, todo lo que habéis dicho realmente me ha, me ha aportado muchísima información y estoy totalmente de acuerdo con Nicola, la verdad, pero más, más de acuerdo no puedo estar. Pero un poco me planteo yo, porque desde las universidades queremos hacer cosas, pero tampoco tenemos muy claro si tenemos acceso a esas ayudas y a esos fondos, porque es como que siempre nos quedamos fuera, ¿no? O sea. Quizá solo tengamos un papel como de catalizadores, pero no realmente de, no sé, de, de promotores directos ¿no? del asunto. Es que no, no, no sé cómo podríamos, tenemos muchas ganas de hacer, pero no sé cómo podríamos canalizar. Evidentemente, como todos, necesitaríamos fondos, necesitaríamos ayudas, pero no, no, si me podéis... Mmm, no sé, dar una, igual no es el canal y voy otro día me pongo contacto con vosotros y os lo pregunto, pero si podéis darme una mini pista de si realmente tendríamos algo que hacer. Vale, eh, sí, o sea, oh, Nicola, ¿quieres primero y después respondo? Vale, sí, yo respondiendo desde los fondos, igual Laura la, lo la hora lo a Dios. Eh, lo, eh, los fondos estructurales, los fondos Next Generation EU en realidad gran parte de la ejecución del dinero sea, a través del sector privado y universidades, también in, incluido en todo lo que es investigación y, de, ¿no? investigación y desarrollo, pero sí que es verdad eh, que primero no hay información clara de cómo, cómo en qué momento las universidades hay un llamamiento. Lo que yo había entendido de, de, de lo, lo que son específicamente los PERTEs, ¿vale? porque yo creo que aquí es donde en realidad eh, se mueve mucho, mucho, mucho dinero, es que cómo se gestiona y se decide y se reparte desde los ministerios, serían los ministerios a nivel estatal donde hay que pedir esa información y con Laura también tiene ahí un poco más de información, pero sí que hay dinero para las universidades, pero todo relacionado con los objetivos de la modernización industrial, o sea, eh, no Creo que igual una universidad que tiene un proyecto social transformador verde sea el beneficiario de esos fondos europeos, no es igual el departamento de biología. Justo el, eh, salió también, ¿no? Hicimos hace un mes una campaña con los compañeros de en defensa de los servicios públicos sobre el PT de la salud, de la vanguardia, que pensamos nosotros igual algo de dinero acaba en lo que es el tejido social y de, de salud y no es dinero que va directamente hacia lo que son las farmacéuticas y todos los departamentos universitarios relacionados con lo que es la investigación farmacéutica, sí que igual, si tienen los contactos con los padronales que lideran este PERTE, estarán dentro, ¿no? Pero la vía de acceder o la vía de formar estos consorcios con las empresas farmacéuticas, ahí los compañeros de las universidades no sabían cómo se, se podía llegar, ¿no? Eh, igual Laura, si, si puedes añadir. Sí, eh, bueno, yo eh, uno de los enlaces que he compartido antes y que dejaremos eh, abajo en los comentarios eh, son, es la página web de las convocatorias. Esa página web no es eh, fácil de utilizar, es decir, el, el buscador no tiene capacidad para buscar dentro de las convocatorias, es decir, que tienes que ir a, a, a tiro hecho que se dice en mi tierra, es que tienes que conocer el nombre de la convocatoria, entonces es poco útil. Eh, he colgado también la previsión de eh, convocatorias de este año eh, que es un marco más general ¿no? y ahí están incluidas las de transporte pero también las de ciencia que quizá puedan estar más vinculadas con ese entorno universitario y eh, después sí que es, estoy segura de que una de las convocatorias o bien de, de la Fundación Biodiversidad o bien del Ministerio de Transición Ecológica que tenían una línea de movilidad sostenible eh, los tanto los centros de investigación como las universidades tenían acceso a esa línea de financiación. Es verdad que no es lo más habitual, eh, por lo tanto la respuesta es sí, las, hay, hay hueco para las universidades y para algunos elementos, ya no solo para eh, investigar o para esto, sino para transformar los campus universitarios o incorporar o hacerlos permeables a la movilidad ciclista, que eso desde nuestra perspectiva es muy interesante. interesante eh, de esa, hecho... Esa es mi, mi necesidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, porque las líneas de investigación las tengo claras, o sea, que, que por ahí puede haber, pues desde el MITECO, desde, yo qué sé, desde, incluso desde la Fundación Universidad ah, de que hay líneas para vale. estos proyectos de investigación, pero luego esta conexión real, ¿no? Con, con el territorio donde estamos o esta... ¿no? facilitar que esa, esa transformación de la movilidad se realice, que nosotros tenemos unas comunidades universitarias muy grandes y movilizamos a muchísima gente, entonces es ahí es donde... Claro, yo ahí a la administración eh, estatal le, le propondría que cuando piense en las líneas de movilidad obligada, en todo lo que esté eh, vinculado a, a G a generar cambios en la movilidad obligada, tenga en cuenta la movilidad educativa y en especial la, la, de, la, la que ya es autónoma, ¿no? que es eh, cuando estamos en la universidad, a incluirlo en las convocatorias. Eh, y luego, por otro lado, eh, hubo un proyecto eh, europeo, ahora no tengo la, la referencia, pero eh, ayudó a, a definir planes de movilidad universitaria sostenible, ¿no? algo como los PEMUS, pero propio de, de sus espacios. Entonces sí que dejaré el, el correo de, de contacto, con si te parece, y, y te buscaré esas dos referencias específicas para, que, para enviártelas. Pues te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Laura. Nada. Vale, el tema de reducir aparcamiento de vehículos motorizados, ¿no? Eh, sí, tanto en las universidades como en las ciudades, ¿no? Lo sorprendente es que eh, de las actuaciones que destacan en la resolución de, de, de, la, de las ayudas a los ayuntamientos... Otro de los grandes proyectos que se financian, y en la transferencia a las comunidades autónomas igual, son aparcamientos disuasorios. Entonces, al final nos encontramos con que el resultado de esto también es que la superficie dedicada al vehículo eh, es mayor. ¿Está concentrada? ¿Está más alejada del centro de las ciudades? Sí. ¿Nos sirve para transformar el reparto desigual del, del espacio público? No, claramente no. ¿Nos sirve para eh, acabar eh, con la dependencia del coche? No, no nos sirve. Al revés, tiene un efecto llamada, tiene una concentración eh, y bueno, mmm, va en contra del, del principio. Pero se considera un elemento de transición. Eh, bueno, generarán islas de calor, o sea, bueno, es, es, el impacto eh, es brutal a nivel de, de quizá de, de movilidad ciclista no tiene un impacto tan grande, pero a la hora de pensar en, movil, en la lógica de la movilidad peatonal, crear espacios dedicados al aparcamiento, que son sitios hostiles para ser atravesados, eh, o, bueno, incluso para circular de noche, ¿no? Con ese elemento de, de género, del impacto que tienen, eh, es, es brutal. Y sí, pues se financian con la misma convocatoria. Pues se decía el potencial que tendría eh, generar convocatorias específicas para movilidad ciclista, ¿no? o, o para movilidad activa. Y ahí sí que... Eh, la competencia ante proyectos es más simétrica, eh, garantizas el cumplir objetivos, también puedes hacer un, un análisis mucho más preciso del impacto que han tenido esos proyectos o de, bueno, de, de las dinámicas ¿no? de cambiar las políticas públicas. Bueno, pues si no hay ninguna eh, intervención más, yo, bueno, agradecer, claro, Nicolás. Sí, a mí me gustaría saber, porque, bueno, yo conozco Laura con, con todo el trabajo de los fondos, ¿no? De estas, ya casi, bueno, un año y más, eh, pero la Red Compicio, los que estáis ahora aquí, ¿estáis muy relacionados con los municipios? ¿O sois de las administraciones? ¿O más sí. bien de la sociedad civil? Eh, bueno, voy a empezar yo porque porque antes no me he dado cuenta y no me ha presentado. Lo siento, perdonadme. Sí, yo soy Pilar Pereda y soy la coordinadora de Sostenibilidad, Movilidad y Renovables del Ayuntamiento de Alcorcón. Y sé que Consuelo, eh, sé que la rey Juan Carlos está muy implicados en intentar justamente tener unos itinerarios eh, ciclistas que puedan unir los dos campus y que permitan a sus eh, universitarios eh, llegar en bici y a tener un transporte mucho más eficiente. Eh, y lo estamos intentando, ¿verdad, Consuelo? Ahí estamos. Entonces, estamos, estamos. Cualquier estamos cosa. Que... Eso es, con todos los, estamos con todos los municipios donde, donde tenemos los campus y la verdad es que no solo estamos intentándolo, sino que tenemos el apoyo de los municipios, pero es como que no somos capaces de de rematar, ¿no? De rematar la faena. Este es el asunto. Bueno, estos es ahora Arana Corcón, nos han dado para algunos carriles bici. Todavía no tenemos muy claro lo que nos han dado, la verdad se ha dicho, porque no tiene mucho que ver con lo que hemos pedido, pero bueno, algo nos han dado, veremos qué hacemos con ello. Y, y además iremos a la siguiente convocatoria otra vez a, a insistir. No, no hay que perder esta oportunidad. Eso es. Y luego otra de las claves son las alianzas claro eh, o sea, Nosotros fundamentalmente eh, pertenecemos al, a, a los colectivos ciclistas y, y es verdad que bueno, tenemos mejores o, o peores relaciones con diferentes administraciones públicas, ¿no? o más fluidas o menos, incluso situaciones de, de conflictos, ¿no? pero, pero que este es un buen momento para que nos busquemos, nos encontremos y en ese marco de los fondos, eh, los, los generemos ¿no? yo creo Mira. que es un buen momento para cambiar en muchas cosas, la movilidad la energía, eh, yo creo que, que tenemos que aprovechar esta coyuntura para, para todo eso, nosotros sí. tenemos una mesa de movilidad en Alcorcón y yo os invito a que podáis participar eh, ahora no sé os dejo, no sé cómo dejaros mi bueno, yo, yo voy a dejar mi, mi correo electrónico Perfecto, ¿vale? y, pues, y, bueno, y a través de nuestra página web podéis contactar, hay un teléfono eh, disponible, están los correos de todas nuestras eh, áreas de, de trabajo y, y podéis contactar con, con nosotras en cualquier momento. Y además eh, Belén eh, planteaba que es verdad que tendemos a hablar de, de infraestructura, ¿no? Y ahí, yo antes he intentado hablar del de, de el gran abanico de, de la infraestructura, pero hay otros elementos muy importantes. ¿no? La gobernanza, esas, esas mesas o esos espacios de participación son esenciales. Eh, también, bueno, hace, hace una pregunta, ¿no? ¿hay financiación para transformación de la administración? Pues en los primeros planteamientos gubernamentales era uno de los fundamentos. Uno, el refuerzo de lo público y otra, eh, la transformación de la, de la administración. De hecho, eh, en los debates que, del Congreso relacionados con, con los fondos, una de las eh, aportaciones que realizamos desde Convici era una eh, simplificación administrativa y una, bueno, una ref, reformulación ¿no? de los sistemas de cogobernanza y de... Y de y de la participación entendida como, como gobernanza, no, no como recopilación de ideas. ¿no? Eh, y además, o sea, lo que pasa es que no se está cumpliendo. Entonces, esa segunda pregunta que haces de incorporar nuevos perfiles o equipos técnicos que estén eh, especializados en movilidad activa eh, o en transporte, eh, no, no son previsibles. Lo que sí es previsible es que las administraciones públicas van a necesitar, y de hecho las consultoras están hasta arriba de trabajo, porque están, las administraciones públicas eh, necesitan recursos humanos y de procesos para ejecutar estos fondos. Y ese es el riesgo. Por un lado, eh, las administraciones públicas necesitan gestionarlos y ejecutar esos proyectos en el plazo que marcan las convocatorias, que en este caso son eh, súper firmes y súper cortos, y por otro lado, eh, que tienen que aportar el IVA. Y el coste del IVA de tantos millones de euros eh, son cantidades importantes. Eh, importantes, o sea, quiero decir que son eh, incluso significativos dentro de los presupuestos generales eh, de muchas administraciones públicas. ¿no? Y entonces, muchos, eh, por ejemplo, a las comunidades autónomas había ayuntamientos que les planteaban, vale, yo tengo un proyecto, te lo presento, pero tiene que ser con el compromiso de que me vas a apoyar en el pago del IVA. Porque mmm, si no es que no, o sea, pierdo esta oportunidad, ¿no? Porque todas las oportunidades tienen su, su letra pequeña. Y en este caso creo que esas son las, las dos grandes letras pequeñas, o al menos las que, las que yo he, he sido capaz de detectar. Una, que no se está reforzando lo público y que lo público tiene que gestionar esto, y, y es complejo. Eh, y la segunda es esa cofinanciación ¿no? o esa, esa aportación del, del coste del, del IVA, lo cual eh, me hace suponer que de no haber llegado esto ni siquiera se habría planteado el ejecutar esos proyectos. ¿no? Entonces es una, un gran momento para sacar esos proyectos de los cajones y, y empujar y generar nuevos. y generarlos desde las alianzas. ¿no? Entonces, por eso eh, agradezco muchísimo a, a Nicola que nos haya acompañado y que nos haya eh, dado esta visión tan, tan general y tan sistémica de, de los fondos. Eh, nada, todas las personas que os habéis eh, sumado, por supuesto, en especial a los grupos locales de, de Convici, y a todas las personas que viendo este vídeo os animéis a, a generar o, a, o a implicar a la movilidad ciclista en los fondos europeos o hacerlo en las convocatorias si pertenecéis a las administraciones públicas. Así que, nada, muchas gracias. Muchas gracias también a Convisi a todas vosotras que habéis participado. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Buenas noches. Igualmente, Belén. Sí. Buenas noches. Eh, que, que supongo que has grabado que cortamos no que después cortaremos el, los minutos de antes y de después y de esas cosas justo y vale no sé, eh oye un, grup un grupo pequeño pero muy, muy interesante sí sí sí es que me, gusta, me gusta muchísimo estar en espacios donde haya gente movilizado otros sectores otros eh, y, y otros espacios y otros territorios es súper sí. interesante escucharlo eh y, y también me da un poco sí. <risa> <risa> optimismo ¿no? y que haya gente claro de, es que sí, si no y locales en serio que promueven otros modelos alternativos ya pues, yo, fenomenal es que si nos hubiésemos hundido con el PERTE eh, del vehículo eléctrico pues ya